Bueno, hola, buenas tardes a todos. Uh, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por, por Unigis Girona. Antes que nada, debo comentaros que, que el webinar se está grabando y que es imprescindible que todos los asistentes tengáis silenciado el micrófono y apagada la cámara. Si tenéis alguna pregunta o comentario, podéis hacerlo por escrito a través del chat. Mi nombre es Rosa Oliveya y soy gestora de proyectos en el servicio de SIC y teletección, el SICTE de la Universidad de Girona. El SICTE es uno de los socios de la Asociación UNICIS Internacional, una red mundial de universidades que tiene como objetivo mejorar las competencias de los profesionales de las tecnologías de la información geográfica a partir de, de programas formativos a distancia. Pues es en este contexto que desde el SICTE de la Universidad de Girona somos los responsables en España de organizar el programa UNIGIS Girona de formación uh, online de máster y posgrados en SIC y del que soy la, la coordinadora académica. El máster UNIGIS Girona es un programa totalmente a distancia y que cuenta con un primer curso común y un segundo curso uh, de especialización. Uh, cuenta con dos especializaciones que son la de análisis espacial y de geoinformática y programación en SIC. Para llevar a cabo el programa, que es 100% online, disponemos de una plataforma de learning uh, basada en Moodle y un equipo de profesionales de las TIC que aportan sus conocimientos a través de materiales teóricos, prácticos y el apoyo del, al estudiante. El programa además dispone de una, cordona, una coordinadora de estudiantes, Laura Olivas, uh, que también está presente en este webinar y que la tenéis disponible en el chat. Ella es quien hace un seguimiento personalizado de los estudiantes a lo largo de todo su paso por, por UNIGIS Girona y que es seguramente la cara uh, o las palabras más conocidas que, que muchos de vosotros tenéis en, en vuestro paso por UNIGIS. Pues bien, uh, el webinar que vamos a dar paso en breve es especial, ya que es el décimo que llevamos a cabo. En 2016 nos decidimos a realizar webinars pensando en complementar la formación de nuestros estudiantes con contenidos complementarios o colaboraciones externas. Y después de estas 10 ediciones nos hemos dado cuenta que las propuestas no solo uh, eran de interés para ellos, sino también para el público en general o que está conectado con, con las GeoTIC. Por lo que si queréis uh, recuperar los anteriores webinars lo podéis hacer a través de nuestro canal de Vimeo. Para llevar a cabo este décimo webinar, pues, contamos con un compañero, Tony Hernández, ambientólogo e informático de formación. Tony es desarrollador de aplicaciones webmap en el SICTE y también es tutor del módulo de bases de datos espaciales en el máster de WGS. Bajo el título de cálculo de rutas óptimas con Peugeot Routing", en este webinar, Tony nos va a dar una visión amplia del proceso necesario para diseñar una aplicación web para el cálculo de rutas óptimas. Enseguida daré paso a Tony, pero antes quisiera comentar que su exposición tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos y que os recuerdo que si queréis y a lo largo de toda la sesión podéis dejar vuestras preguntas por escrito en el chat. Eso sí, no será hasta finalizar la, la charla que las comentaremos para que Tony las pueda responder. Finalmente, os recuerdo que el webinar se está grabando y que lo podréis tener disponible para consultar poco después de, de finalizarlo. Ahora sí, os dejo con Tony su presentación cuando quieras, Tony. Hola, gracias Rosa, uh, bienvenidos al webinar, uh, se me oye bien, ¿no? Sí, se te oye bien, un poco poco, Perfecto. muy bien. bien. Muy bien, bueno pues uh, aquí lo que veis ahora en pantalla eh, es un poco el guión que vamos a seguir a lo largo del webinar. El objetivo, es, uh, el objetivo final es hacer lógicamente consultas de tipo routing para que nos retornen la ruta óptima entre dos puntos, pero antes de poder llegar a ese escenario, tenemos que preparar uh, la cartografía para que permita hacer routing. Por lo tanto, en este webinar, pues bueno, lo he planteado pues un poco para tener la, la visión de, de todo el proceso. Empezaremos obteniendo una cartografía de OpenStreetMap, como no, y para ello utilizaremos pues, uh, una herramienta, un API, llamado Overpass API. Cuando tengamos esa cartografía, todavía no estaremos en condiciones de hacer operaciones de routing. Antes, tenemos que llevar a cabo una transformación con esa uh, cartografía y le tenemos que dar un formato especial, que es un formato de grafo. Explicaré brevemente lo que es un grafo. Y para esa transformación, que tendremos que hacer en la, para obtener la cartografía en formato grafo, utilizaremos otra herramienta, en este caso será OSM2PO. Uh, quiero decir que todo lo que vamos a utilizar, utilizar a lo largo del webinar son herramientas de libre distribución. ¿De acuerdo? Y uh, finalmente, una vez, cuando tengamos ya la cartografía preparada, la importaremos a una base de datos. Y luego ya sí estaremos en condiciones de llevar a cabo esas consultas para obtener la ruta óptima. Una pregunta, Rosa. ¿Tengo que activar la cámara? No sé si lo he hecho no lo he hecho. No lo has hecho. Uh, si la activas, pues te vemos uh, en pequeño, pero te, te podemos ver. O sea, que es sí, mejor. Pues allá voy. Venga. Muy bien, pues Perfecto. Muy bien. Vale. Uy. Sí. Vale. Ahora te genial. Ahora sí, ¿eh? Vale. Como decía, obtendremos una cartografía, la prepararemos para poder llevar a cabo operaciones de routing y luego la importaremos a una base de datos, una base de datos con capacidad PostGIS y pgRouting, que es una extensión de PostGIS que nos permite llevar a cabo operaciones de routing. Y luego comentaremos uh, las limitaciones. Básicamente, hay una limitación que es que, bueno, responderemos a esa pregunta que luego más adelante entenderéis a qué me refiero, esa pregunta de solo de nodo a nodo, ¿vale? Veremos uh, por qué se produce eso y cómo solucionarlo. Muy bien, pues entrando ya en materia, vamos a ver cómo obtener una cartografía de OpenStreamMap. Como os decía al principio, para esta descarga de la cartografía, vamos a utilizar la API Overpass API. Y la ventaja de Stapping respecto de otras uh, formas de descargar información de OpenStreetMap, porque no sé si lo sabéis, pero podemos descargar información uh, de OpenStreetMap a partir de webs de terceros, como por ejemplo Geofabric, pero son descargas pues, que por lo general requieren, son descargas de grandes extensiones, ¿no? Que, si no recuerdo mal es, es por países o no sé si incluso por continentes. Con lo cual, bueno, nos puede venir bien una superficie tan grande, pero lo normal uh, para algunos proyectos es uh, requerir una una cartografía menos extensa. Y en el lado opuesto también se pueden descargar datos de OpenStreetMap desde la web de OpenStreetMap, pero solo hasta un límite de 50.000 nodos. Que 50.000 nodos puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta que el nodo es cada vértice utilizado en la digitalización, pues 50.000 nodos puede ser menos que la superficie que ocupe un barrio en una gran ciudad. ¿De acuerdo? En cambio, esta API, Overpass API, lo que permite es, a través de una URL como esta que podéis ver aquí en pantalla, a partir de esta URL, podemos uh, descargar los datos de nuestra zona de interés. Y no solo los datos de la zona de interés, sino aquellos datos que cumplan los criterios que nosotros queremos. ¿De acuerdo? En este caso, uh, esta URL lo que está solicitando es toda la información, toda la data, de tipo nodo, es decir, todos los vértices que se encuentran entre estas dos uh, coordenadas. Y además, y aquí está la clave, este carácter de aquí, este menor que... Lo que hace es solicitar no solo los nodos, sino todas aquellas entidades cartográficas que utilizan alguno de esos nodos. ¿De acuerdo? Como el nodo es la mínima unidad de digitalización, si estamos solicitando los nodos y todos aquellos elementos que utilizan los nodos, en realidad lo que estamos haciendo es descargándonos toda la información dentro de esas coordenadas. Que para nuestro caso, os avanzo que es, vamos a descargar esta URL, esta URL, sirve para descargar toda la cartografía de Menorca. ¿De acuerdo? Si, si queréis saber más sobre Overpass API, pues aquí tenéis el enlace. Muy bien, copiando esta dirección, esta URL en el navegador, pues automáticamente se iniciará la descarga de un fichero uh, con la cartografía de, de Menorca. Esta cartografía vendrá por defecto, bueno, por defecto no, vendrá uh, en formato OSM, que es un formato de texto plano. Con lo cual, pues, bueno, toda la cartografía de Menorca suelen, creo que son unos 207, 208 gigas, megas, perdón, megas. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a descargar porque no, ya tengo la información descargada en mi máquina, pero ya os digo, copiando esa dirección en el navegador, os descargaréis en pocos segundos la, la cartografía de Menorca. Vale, lo siguiente, y aquí voy a abrir uh, un paréntesis uh, muy, muy rápido es convertir esta cartografía que nos hemos descargado en formato OSM, que como os digo es un formato de texto plano, pues lo vamos a convertir a un formato binario. Y para ello vamos a utilizar otra herramienta, en este caso es OSM Convert, que como os podéis imaginar, con el nombre que tiene, pues sirve para convertir la cartografía de, de OpenStreetMap en distintos formatos. Y aquí, bueno, ejecutando esta, esta orden desde un terminal de comandos, y esto sí lo voy a hacer, en directo para que veáis el tiempo de respuesta que tiene. Me voy a la carpeta de descargas. Aquí yo ya tengo la, la cartografía descargada anteriormente. Voy a abrir un terminal de comandos. Y aquí, pues, voy a ejecutar esa consulta que veíais en, en la diapositiva anterior. Me doy al Enter y en pocos segundos, pues ahí ya tenemos el, el archivo. Como veis, la compresión es bastante importante. Hemos pasado de 250, 205, 205 megas a 7,8 megas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí puedo cerrar el paréntesis. Y seguimos. Ya nos hemos descargado la cartografía. La tenemos, la tenemos en formato binario. Lo siguiente es darle a esa cartografía una estructura de grafo para poder, como os decía al principio, llevar a cabo consultas de rutina. Os comentaba al principio que, que teníamos que estructurar la cartografía en formato de grafo y que veríamos lo que es un grafo. Bueno, lo que veis ahora en pantalla es una representación gráfica de un grafo. Como podéis ver, pues sirve para medir la conectividad de una red. Una red puede ser un callejero, puede ser una red eléctrica, una red de tuberías, un circuito eléctrico, cualquier tipo de red. Y como veis, consta de nodos que son esos círculos, que son los puntos de conexión, y de arcos, que serían los ejes de las calles, si estuviéramos hablando de un grafo de callejero. ¿De acuerdo? Cada arco tiene un coste. Ese coste pues, puede ser una longitud, una unidad de tiempo, una unidad acústica, podrían ser decibelios, pueden ser unidades... Si de algún modo logramos medir las barreras arquitectónicas, podría ser un coste asociado a barreras arquitectónicas. Y siempre cuando vayamos a, a obtener una ruta óptima, estaremos uh, calculando la ruta óptima, es decir, la ruta de menor coste. Si ese coste son unidades métricas, estaremos obteniendo la ruta más corta. Si es una unidad de tiempo, estaremos obteniendo la ruta más larga. Si son unidades uh, de barreras arquitectónicas, estaremos obteniendo la ruta con menor, con, menor, con menor cantidad de barreras arquitectónicas. O si estamos ante una ruta que presenta desnivel, podríamos obtener la ruta con el menor desnivel acumulado. ¿De acuerdo? O sea, que el concepto de ruta óptima lo debemos interpretar siempre asociado a un coste. Si son metros, será ruta corta. Si son unidades de tiempo, será, será ruta rápida, etcétera. Y una cosa más antes de pasar esta diapositiva, Ahí os lo, pues lo he puesto en verde, um, esa flecha verde. Um, hay dos tipos, en realidad hay más tipos de, de grafo desde el punto de vista matemático. Pero para lo que nos interesa a nosotros, vamos a distinguir únicamente entre dos tipos de grafos, los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Los grafos dirigidos, y ahí os lo he puesto en verde, son los que el coste entre movernos de un nodo a otro depende del sentido. No es lo mismo ir del nodo 45 al nodo 47, que a la inversa, es decir, que ir del nodo 47 al 45. Esto, por ejemplo, os podéis imaginar, si el coste lo tenemos asociado a un desnivel, no será lo mismo subir que bajar. Será mucho más rápido bajar, en principio, que subir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener presente que existen estos dos tipos de, de grafos, los dirigidos y los no dirigidos. ¿De acuerdo? Para calcular rutas a pie, pues normalmente se utilizan arcos uh, no dirigidos. Tanto podemos ir en una dirección como en otra. Si nos desplazamos en vehículo, pues, quizá no sea lo mismo pasar por una calle. O una calle puede ser de dirección única. En ese caso, pues, el coste en la dirección prohibida sería un coste infinito. De ese modo, se evitaría a toda costa pasar en esa dirección prohibida. ¿De acuerdo? Vale. Pues, como os decía, esto es la representación gráfica de un grafo. Aquí, lo que, eh, lo que he hecho ha sido sobreponer el grafo anterior a un callejero para que veáis. Eh, como los nodos representan esos puntos de conexión entre calles. Y los arcos, pues como decía antes, son las calles en sí mismas. A la izquierda tenéis la representación gráfica, igual a la diapositiva anterior. Y luego allí en la esquina superior os he marcado un, una parte del grafo con un rectángulo rojo. Y a la derecha podéis ver una representación del grafo en formato tabular. ¿De acuerdo? Es lo mismo, sencillamente en forma de tabla. Que como os podéis imaginar, es uh, este formato tabular el que vamos a utilizar para importar el grafo a la base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, um, para convertir la cartografía en un grafo, vamos a utilizar esta herramienta, osm2po, que um, sirve básicamente para dos... Con dos tiene dos, dos finalidades. Por un lado, permite generar con mucha facilidad un servicio de routing, y luego os lo pondré en directo para que lo veáis. A partir de una cartografía en formato de PDF, que ya la tenemos, ya, ya hemos convertido Menorca a ese formato. Y, como os decía, permite poner en marcha un servicio de routing en el entorno web, pero además también permite crear un grafo compatible con una base de datos PostGIS. ¿De acuerdo? Esta herramienta tiene un, un archivo de configuración, que es osm 2 este es un fichero de texto plano y lo podemos modificar para darle a, a esta herramienta un comportamiento distinto del que tiene por defecto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un par de cambios o dos grupos de cambios. En primer lugar, vamos a modificar este archivo porque, inicialmente, osm 2 está optimizado para, los para calcular rutas rápidas, pensadas en vehículo motorizado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al crear el grafo, si no modificamos este archivo, vamos a crear un grafo solo con las calles que permiten el paso de vehículos. Con lo cual tendremos un grafo más reducido. No se incluirán las calles peatonales, las calles con escaleras, tampoco se incluirán los carriles bici. Únicamente, por defecto, se incluyen los los arcos, hablando en el lenguaje de grafo, que permiten el paso de vehículos. ¿De acuerdo? Pues bien, para el, los cambios que vamos a hacer en este fichero es, vamos a las líneas que veis en pantalla, ya se encuentran en ese archivo de configuración, pero están comentadas. Lo único que hay que hacer es descomentarlas. ¿De acuerdo? Estas líneas van con una almohadilla al inicio de la línea. Lo único que hay que hacer es eliminar esa almohadilla y, automáticamente, las líneas quedan descomentadas. Y para que veáis la diferencia que hay, al descomentar estas líneas, ahí en la parte derecha de la diapositiva, os he puesto un par de imágenes. En azul, lo que serían los arcos por defecto, ¿de acuerdo? Es un grafo mucho más sencillo, que por ahí es, eh, son la, los, los arcos por los que puede pasar un coche. Y debajo, todos los arcos, ¿de acuerdo? Tanto los peatonales como los que tienen permiten el, el acceso a bicicletas, como los de vehículos. Como veis, la diferencia entre grafos pues es, es, es importante. Es, es, hay que tenerla en cuenta. Muy bien. Y el segundo grupo de cambios que vamos a hacer, pues igual que antes, es descomentar estas líneas. En este caso, al descomentar estas líneas, lo que hacemos es decirle a osm 2 que nos cree el grafo compatible con PostGIS. Si no descomentamos estas líneas, pues sencillamente no, no vamos a poder disponer de ese grafo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta es la orden. Voy a ejecutarla. En un momento la voy a ejecutar, ¿no? Pero esta es la orden. Que nos permitirá a partir del archivo menorca.pbc crear el, el grafo compatible con PostGIS. Decir que hay otras herramientas, además de OSM2Po, que permiten crear uh, grafos. Incluso podemos utilizar las funciones de PostGIS, pero ninguna de las otras herramientas, o también existe otra herramienta que casi se me olvida, OSM2PGSQL, uh, pero estas otras herramientas, la verdad es que no funcionan tan bien. Y además, la ventaja de OSM2PO es que está desarrollada en Java, con lo cual es multiplataforma. Está disponible pues, para cualquier sistema operativo. Lo único necesario es disponer de un intérprete de Java. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego, luego ejecutaré esta orden para que veáis también el tiempo de respuesta que, que tiene. Pero ya os avanzo que la orden anterior genera, como os decía, dos, dos resultados. Por un lado, pone en marcha un servicio web. Nos crea ya un entorno, una página web, con la cartografía que nos hemos descargado, preparada ya para hacer el cálculo de rutas óptimas. Y en segundo lugar, nos crea una carpeta, esa carpeta OSM con todos los archivos que veis ahí. Y en especial el que nos interesa a nosotros, pues es el que os he marcado ahí en, en rojo, que es un archivo con extensión SQL que luego vamos a poder importar a nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues voy a ejecutar. El comando anterior, aquí, en un terminal de comandos. En este caso, voy a acceder a la carpeta donde tengo descargado la, la herramienta OSM2Po. Aprovecho para decir que OSM2Po es un archivo que se puede. Bueno, esta herramienta se descarga directamente de la web y no hace falta instalar nada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues accedo a la carpeta. Ejecuto el comando. Ahí se está generando el buffer. Y en apenas unos segundos tendremos ya el grafer creado y el servicio web en, en marcha. ¿Qué es el ya finalizado. Y aquí, no sé si lo apreciáis bien, pues nos indica la dirección en la que está iniciado el servicio. Voy a copiar esa dirección, la voy a poner en mi servidor. Bueno, ya tenemos uh, un servicio web en marcha, ¿de acuerdo? Aquí aparecen un par de círculos que son el origen y el destino. Le damos a calcular ruta. Y ahí tenemos uh, ya un servicio routing en marcha. Ahora que estamos viendo esto, voy a aprovechar para mostraros o para introduciros en esa limitación que os comentaba al principio. Voy a soltar, por ejemplo, este punto rojo aquí. Y no sé si habéis percibido cómo se ha desplazado automáticamente. ¿De acuerdo? Si os fijáis, y con el destino, pues, pasaría exactamente lo mismo. En este caso, no se ha notado mucho. Aquí sí, ¿veis? Claro, ¿qué está pasando aquí? Pues que estamos soltando el, esos puntos, el, el inicio y el final de nuestra ruta, nos estamos soltando en un espacio en el que no hay ningún nodo cercano, con lo cual se está haciendo una, una operación de snap y esos puntos se están asignando al nodo más cercano, ¿de acuerdo? Porque este cálculo de rutas óptimas funciona de nodo a nodo, ¿de acuerdo? Si no hay un nodo en esa zona, pues esta aplicación ya está pensada para que se ajuste al nodo más cercano, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto, por un lado, es uno de los resultados que obtenemos con esta herramienta. El otro resultado, vamos a, a verlo ahora. Voy a a la carpeta. Aquí se ha creado esta carpeta, usn, y dentro de la carpeta, pues, todos estos archivos. En concreto, el que nos interesa es este. ¿De acuerdo? Y ahora voy a importar este archivo. Aquí. Bueno, a ver. Si me estoy olvidando algo, no, bien. Vale, voy a importar el archivo a una base de datos. Aquí he creado una base de datos, le he dado el nombre de routing y uh, voy a abrir el archivo que os acabo de mostrar. Este es. Bueno, le doy, lo cargo en pgadmin, que es, pgadmin es el, una interfaz gráfica para gestionar bases de datos Postgres con Postgres. Y, como veis, este archivo es un archivo de texto que contiene un conjunto de instrucciones en SQL. Aquí vemos, por ejemplo, primero si existe la tabla, la elimina. Luego aquí hay una sentencia create a table, que lo que hace es crear una tabla. A continuación, señala una columna de tipo geométrico. Y aquí pues, hay una serie de sentencias insert que van insertando pues, esos elementos a nuestro grafo. ¿De acuerdo? Tanto los nodos como los arcos, con su coste asociado. ¿De acuerdo? Vale. Pues aquí tenemos a ejecutar y automáticamente se crea la tabla que veis aquí con el grafo con el grafo ya importado en nuestra base de datos. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues ahora, por fin, después de este proceso en el que hemos descargado la cartografía, la hemos convertido a formato binario para luego convertirla a grafo y, finalmente, importarla a la base de datos, pues ahora ya podemos ejecutar una consulta SQL, para que nos retorne la ruta óptima de menor coste entre dos nodos, ¿de acuerdo? Y esta es la, bueno, mejor, bueno, sí. Voy a ejecutar una consulta como esta en la base de datos. Pero esto, aquí eso, es la estructura, esto, aquí el nodo no, no es, esta es la estructura de la consulta, ¿de acuerdo? Yo voy a abrir un archivo en el que ya tengo algunas consultas preparadas para agilizar un poco el tema. Aquí tengo una de ejemplos. Vale, muy bien. Aquí tengo varias consultas, ¿vale? Esta es equivalente a la que veíais en la diapositiva. Lo único que... Perdón. Aquí, esto así. Vale. Um, bueno. Sí, a ver. Me he saltado algo, creo que... Aquí. Vuelvo aquí, ¿de acuerdo? Antes de llevar a cabo esta consulta, os voy a explicar un poco la estructura de la consulta. ¿de acuerdo? Como podéis ver, es una consulta de tipo SELECT que utiliza una función, la función pgrDigstra. Esta función utiliza el algoritmo DIGSTRA creado por un matemático del mismo nombre, si no recuerdo mal. Y en este enlace que veis en pantalla podéis acceder a, a, cómo, a, a la descripción de este algoritmo, ¿de acuerdo? Por si queréis desarrollar vuestra propia implementación. ¿Por qué no? O por si queréis saber cómo funciona. ¿De acuerdo? Vale. Pues esta consulta, como digo, utiliza esta función. Y a esta función le pasamos tres parámetros. Uno, dos, bueno, cuatro. Tres y cuatro. El primero, este de aquí, es una consulta que lo que hace es obtener el grafo. Es decir, el primer parámetro indica el grafo, el grafo que se debe utilizar para calcular la ruta óptima. ¿De acuerdo? Y ese grafo se define por un identificador para, para cada arco de un nodo origen, un nodo final y un coste. ¿De acuerdo? El primer parámetro define el grafo. El segundo parámetro, el nodo de origen. El tercer parámetro, el nodo de destino. Y el cuarto parámetro indica si el grafo es dirigido o no. En este caso, false, indica que no es un grafo dirigido. Por lo tanto, solo se debe utilizar una columna de coste. Porque es lo mismo ir de A a B que de B a A. Si el grafo fuera dirigido, pues, este parámetro false sería true. Y aquí, además del coste, deberíamos indicar otra columna con el coste en la dirección contraria. ¿De acuerdo? Vale, vale. pues, ahora sí que he comentado así, aunque quizás demasiado rápido, la, la estructura de la consulta. Vamos a ejecutar esas consultas en la base de datos, donde tenemos el grafo que hemos importado anteriormente. Muy bien, pues, aquí es la misma estructura. Fijaros que aquí lo que hago es obtener ese grafo. Puedo ejecutar únicamente esta parte de la consulta. Y aquí vemos, pues, el grafo en formato tabular. Este es el grafo que se va a utilizar muy bien desde el nodo 2000 y pico. Son nodos que yo antes eh, me he preparado para que se vea la, la diferencia entre una ruta corta o una ruta rápida, ¿vale? Puedo ejecutar, selecciono la consulta, la ejecuto. Y esto retorna, igual que antes veíamos, un grafo en forma tabular. Aquí lo que obtenemos es una ruta óptima en formato tabular. Nos dice el orden de la secuencia. Primero, pasamos del nodo. A, empezamos en el nodo 2005, por ejemplo. Pasamos por el arco identificado ahí, con un coste tal. El siguiente paso, paso número 2 del siguiente nodo, pasando por este arco y con este coste. Y aquí se van sumando los costes acumulados, ¿de acuerdo? Aquí aparecen costes muy bajos porque este es el coste que genera la herramienta OSM to Post. Son unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Es el tiempo previsto en recorrer ese arco. Por lo tanto, como son unidades de tiempo, como os decía antes, lo que obtendremos son rutas rápidas, ¿de acuerdo? Vale, vale, muy bien. Sabemos que esto es una ruta rápida, pero no la podemos representar en un mapa porque aquí no tenemos ninguna geometría. Si queremos representar la ruta en un mapa, tenemos que modificar ligeramente la consulta anterior para hacer un join con la tabla grafo. Que esa tabla sí contiene una geometría. ¿Vale? La ruta, a, perdón, la consulta que tenéis ahora en pantalla seleccionada es la misma que antes, pero haciendo ese join. Aquí, al hacer el join, se suman más columnas, y una de esas columnas es la que contiene la geometría. Dándole ahí, yo puedo ver cuál es la ruta óptima entre, entre esos dos nodos. Tenemos aquí la isla de Menorca. Y en concreto, pues, al ir del nodo 2205 al 8325, pues, bueno, vamos de aquí a aquí. Y esta es la ruta rápida. ¿De acuerdo? Vale. Porque hemos utilizado una unidad de tiempo como coste. Pero también podemos utilizar la longitud de los arcos como coste, que es lo que hacemos en la siguiente consulta. Aquí no estoy utilizando la columna coste, estoy utilizando la longitud de la geometría y le estoy indicando que se debe utilizar como el coste, ¿vale? pensar que al, al grabarse el webinar siempre lo podéis volver a reproducir a velocidad más lenta, ¿vale? Bueno, y ahora... Tener en mente la ruta esta, ¿eh? que es como una C invertida. Y a ver la diferencia al utilizar la longitud como coste de, de la ruta. Selecciono la consulta, le doy a ejecutar. Veis que el tiempo de respuesta es bastante aceptable y mi ordenador pues, tendrá 8 o 10 años. Es un portátil normal y el tiempo de respuesta pues bueno creo que es bastante correcto. Y aquí veis cómo a diferencia de antes, la ruta ahora es más directa, es más corta aunque quizá más lenta, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué más? Vale, y así pues es como podemos llevar a cabo mmm, consultas que nos retornen la, la ruta óptima, ¿de acuerdo? Mmm, ya veis que el proceso es bastante rápido, no sé si he estado media hora o menos, pero esto cuando, con un poco de práctica... En 2 tres minutos lo, tenemos, lo podemos tener todo preparado, listo. Como decía, ¿esto solo funciona de nodo a nodo? Pues inicialmente sí, a menos que uh, añadamos nodos arcos y nodos de forma dinámica. ¿no? Por ejemplo, imaginar que queremos ir del punto A al punto B. Ninguno de esos puntos coinciden con nodos. Los nodos ahí los tenéis pues como círculos en negro, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que podemos hacer, utilizando otras funciones de PostGIS es generar al vuelo, bajo petición, esos arcos dinámicos. El, el, los pasos a seguir serían, pues, bueno, proyectar esos puntos A y B sobre su arco más cercano y en ese punto de proyección, pues, descomponer el arco inicial. De ese modo, estaríamos añadiendo, pues, 4 Arcos nuevos y dos nuevos nodos. Los nodos serían, lógicamente, pues ese punto A proyectado sobre su arco y también ese punto B proyectado sobre su arco. Es interesante que estos elementos sean dinámicos. Es decir, no tendría ningún sentido que estos cuatro arcos los fuéramos añadiendo al grafo inicial y que ese grafo fuera creciendo pues, indefinidamente. ¿Por qué no es interesante? Pues porque cada vez las consultas serán más lentas. Tendremos un grafo cada vez más complejo, donde calcular una ruta cada vez requerirá más tiempo. Cuando en realidad estos cuatro arcos solo tendrán sentido, en este caso súper concreto, en el que queremos ir de A a B. Quizás tardaremos meses o años en volver a utilizar estos arcos. No, por lo tanto, no tiene ningún sentido guardarlos. Nos podemos colocar en otra tabla, por ejemplo, y esa tabla pues ir eliminándola, vaciándola de forma periódica. ¿no? Entonces, si utilizamos estos arcos dinámicos, la consulta, la estructura de la consulta, pues quedaría del siguiente modo. Tenemos este tercer parámetro, que es donde indicamos el grafo. Aquí tenemos, se ha subrayado el grafo que utilizábamos antes, en la primera consulta. Y además aquí hacemos una unión con el grafo, perdón. Bueno, y aquí hacemos una unión con el grafo, que obtenemos de, aquí lo he llamado, de una tabla arcos dinámicos. Pero bueno, lo tendríamos en otra tabla temporal y de esta forma podríamos pues, ir utilizando esos, esos arcos dinámicos en cada caso. ¿De acuerdo Ahora os enseñaré una pequeña aplicación que he montado para que veáis cómo funciona. Ya, bueno, acabando lo que es la presentación, pues aquí os he puesto los enlaces de las herramientas que, de las que os he ido hablando. Overpass API para la descarga de datos, OSM Convert, que ha sido ese paréntesis en el que hemos convertido, hemos cambiado el formato a la cartografía, la herramienta OSM po para crear el grafo, PG Routing, que es donde se definen las funciones de rutas óptimas, Aquí yo solo os he mostrado la función TGR Digstra, pero existen otras funciones de routing que permiten, por ejemplo, pues obtener la ruta óptima que no solo va de A a B, sino que va de A pasando por B, luego C, D, etc. ¿no? Hay un conjunto de funciones pues, que, que también se, se pueden ir utilizando siempre, siempre partiendo de una estructura de grafo. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues ahí también os he puesto el, el enlace a, a Wikipedia, donde se describe muy bien, Cómo funciona el algoritmo de Dijkstra. Y antes de acabar ya os muestro esta pequeña aplicación que he preparado. Tengo un pequeño servidor en local, de acuerdo. Aquí pues. Eh, es una aplicación que lo que hace es obtener los puntos que se van pinchando sobre el mapa. Y, perdón, tengo que activar el course. Ahora, sí. Vale. Pues, obtener los puntos que se pinchan sobre el mapa. Ahora, perdón, ahora está funcionando con los nodos originales. Por lo tanto, el punto de origen empieza en el nodo más cercano. Como veis, la distancia es bastante importante. ¿De acuerdo? Y ahora con nodos dinámicos, pues una ruta parecida a la anterior, pues ahora ya sí veis cómo va de punto a punto. Lo cual, esto puede res resultar interesante porque no solo sirve para calcular rutas óptimas, sirve también para agilizar la digitalización. Por ejemplo, si os gusta practicar el senderismo, pues, bueno, podéis... Um, Prepararos la ruta digitalizando, pues de esta forma, bastante rápida. Os preparáis vuestra ruta y luego, pues bueno, lo único que haría falta sería convertir esta ruta a formato GPX o cualquier formato compatible con el GPS y colocarlo en el GPS y listo. ¿De acuerdo? O sea, no solo sirve para averiguar rutas óptimas, sino que también, pues, se le puede dar otro uso, ¿no? Por ejemplo, este de agilizar la digitalización, por ejemplo. ¿Vale? pues mi parte llega hasta aquí. No sé si ahora tenéis alguna pregunta, no sé cómo vamos de tiempo. Pues muchas gracias, Tony. Uh, vamos bien, vamos bien de tiempo, súper bien. Y sobre todo para responder al montón de preguntas que, que <risa> te esperan en el chat. <risa> ¿vale? Por lo que si quieres uh, vamos para allá. Y, y te comento que la primera que se ha planteado, lo digo para seguir en cierto orden, es de Rubén Talavera, la planteó en el momento en que estabas llevando a cabo el proceso de descarga de los datos, sí. ¿vale? Y, y esto, no sé si eh, veis la pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Rubén Talavera, a las eh, 15.41, te preguntaba que con el plugin de QuickOSM para QGIS ¿sí también valdría, entiendo que para la descarga de, de los datos. Ah, sí, sí. A ver, ¿La, la veis la pregunta? Os digo para, a partir de aquí... 41, eh, Uh, sí, sí, sí, porque creo que lo que se esconde detrás de ese plugin es precisamente la, la API de Overpass API. Sí, sí, y luego viene con una, si no recuerdo mal porque hace algún tiempo que no lo utilizo, uh, creo que viene con una superficie gráfica pues que te permite definir uh, los criterios que quieres utilizar um, para obtener la cartografía que cumpla esos criterios. Um, no sé si, bueno, claro, al, al ser una superficie gráfica también tendrá sus límites, ¿no? Yo lo que he hecho de utilizar esa URL para obtener uh, no solo los nodos, sino todos los elementos cartográficos que utilizan esos nodos, pues, la verdad, no, no sé hasta, hasta qué punto se puede sacar el máximo provecho, pero, pero sí, sí, es una herramienta perfectamente válida porque creo que he utilizado Verpass API. Sí, sí. Vale, entonces, bueno, si ves las preguntas, Raúl ah, sí, Jiménez. Igual, vale. luego viene Raúl Jiménez ¿no? a las 4 sí. dice, ¿eh? Supongo que para poder ejecutar de hay que instalar primero PGRouting, ¿verdad? Y digo, sí. Um, a ver, hay que instalar Postgis. Uh, bueno, si está instalado, pues hay que añadir las funciones. Primero hay que añadir las funciones de Postgis a la base de datos. Que eso es una instrucción de SQL que es create, create, create uh, extension Postgis. Con eso se añaden las funciones de Postgis. Y luego, de un modo parecido, es create, create extension pg routing si no recuerdo mal, y con eso ya todas las funciones de routing se cargan a la base de datos. Con las funciones de routing y el grafo, pues entonces ya se puede empezar a, a obtener rutas óptimas. ¿Recomendarías algún post para poder hacer estas operaciones en producción? Pues ahí sí que no te puedo responder, porque nosotros tenemos un par de servidores en el SICTE y no conozco demasiado bien el servicio de hosting que se ofrece por ahí. Sí que he hecho alguna cosa en Heroku, pero pero a nivel didáctico no, no, no, no te puedo responder, la verdad. ¿Las unidades de tiempo son horas? Um, creo que sí, creo que sí, porque las pruebas que he hecho yo en horas tiene bastante sentido. Se coge la longitud del tramo por la velocidad máxima permitida y se estima el tiempo en horas, sí. Sí, sí. ¿Se pueden combinar dos variables de coste? En <risa> principio, no. Bueno, no, sí y no. Uh, se, solo se puede utilizar una columna. Si esa columna la tienes ya preparada para que esté ponderada con dos variables, pues sí. ¿Vale? ¿Se podría compartir el fichero con los comandos y ejemplos? Creo que eso está previsto, no sé. Sí, de, de hecho, uh, aparte de compartir el, el enlace del, de la grabación que estamos haciendo, también compartiremos la presentación y si Tony, bueno, el fichero no sé si lo vamos a poder compartir, pero quizá sí, lo sí, podemos no, no, no, poner en algún sitio y, y compartir el enlace. Eso después a posteriori lo procesamos y, y os lo hacemos llegar a través de las redes sociales. Sí, luego Laura Martínez... Laura. Si se puede condicionar la ruta para pasar por algún nodo intermedio, sí. En ese caso, no sería la función red extra que os he mostrado yo. Hay otras funciones que sí que permiten pasar por ese nodo intermedio. Muy bien, ¿No? pasamos a Isidro, que hace una... muchas preguntas al mismo tiempo. Hola Tony, ¿qué tal? Bien. No <risa> preguntas. ¿Cómo se puede ver la aplicación en otro sitio web público? Bueno, en ese caso, claro, si lo queremos hacer público, tenemos que adquirir un dominio. No, esto funciona... Yo las pruebas que he hecho, cuando os he mostrado el resultado de osm 2 eso levanta un servidor, pero solo funciona en local. Deberíamos, si lo queremos hacer público para que esté accesible al público en general, pues claro, tenemos que tener en un servidor y configurarlo. O sea, la configuración no, no es tan trivial. ¿Qué más dices? que se configura lo mejor ¿se puede incluir más en en la app para tener resultados como de influencia? Bueno, eso ya es uh, ir construyendo capas sobre la aplicación. Si queremos mostrar las áreas de influencia, pues bueno, ¿en base a qué? Um, bueno, sería ir haciendo nuevos cálculos y mostrándolos en el mapa. Pero eso creo que ya queda fuera de, por lo menos, de las funciones básicas de Routing. En una app aparece if asociada a la consulta. Sí, uh, cuando, eh, sí, no os, lo he mostrado, no os lo he explicado, pero sí, al, al, al utilizar la función pg -registra, pues se obtiene el resultado de la ruta en formato tabular. Y ahí pues se dice, um, se indica el identificador del arco, que ese identificador lo podemos convertir en el nombre de la calle, porque esa información la tenemos en el grafo, si hacemos un join Igual que yo he hecho un join para mostraros el, la geometría en un mapa, pues ese mismo join también retornaba el nombre de la calle. Por lo tanto, podríamos mostrar las indicaciones. de Vale, primero, toma la calle mayor. Uh, tiempo estimado, pues 43 minutos o lo que sea. Bueno, 43 minutos es demasiado. Uh, lo que sea. Um, y luego ir mostrando los pasos por las calles y el coste, el tiempo o la longitud de cada calle y el tiempo o la longitud acumulados. Eso sí que ya viene... En el, mismo, en el resultado, al utilizar la función pg-registra. ¿Se pueden hacer consultas mediante direcciones postales? Bueno, ahí tienes que añadir, además de lo que hemos visto en el webinar, un servicio de geocoding. El servicio de geocoding es el que se encarga de, a partir de una dirección postal, obtener una coordenada. Cuando tienes la coordenada de origen y la coordenada de destino, pues entonces tendrías que calcular esos arcos... Y nodos dinámicos, añadirlos al grafo, y entonces sí podrías uh, hacer un routing, no solo en base a coordenadas, sino en base a direcciones. Pero ahí, como te digo, ya necesitas un servicio de geocoding, ¿vale? Es una, una capa más. Muy bien. Te felicitan, Raúl, Irina. Y, <risa> y, y la siguiente bloque <risa> de preguntas es del día, Fernández. Sí. ¿Por qué lo pasamos a binario? Pues porque OSM tupo solo funciona con el formato PDF así de sencillo qué terminal de comandos ha utilizado bueno yo tengo un sistema operativo Linux basado en Ubuntu y he abierto un terminal de comandos pues igual que puede ser el, el comando de, de Windows lo único que hay, nos tenemos que asegurar que estamos en la carpeta correcta dentro de ese terminal de comandos para que al ejecutar la, el comando pues encuentre los archivos de datos ¿Cómo eliminaste la almohadilla? Pues, bueno, yo, mira, te puedo mostrar, a... bueno, ahora no tengo la parte. bueno, no tengo la, no estoy compartiendo la pantalla, pero eh, al descom... te descargas OSM tu pop, lo descomprimes y al descomprimirlo verás un archivo ese, ese archivo lo puedes abrir con cualquier editor de texto, con un blog de notas, con el Atom, con el Sublime, uh, no sé, cualquier editor, y entonces buscas las líneas que aparecían en la diapositiva, en la presentación, y borras el primer carácter, que es una almohadilla. La almohadilla lo que hace es indicar que esa línea es un comentario. Si le quitas la almohadilla, automáticamente esa línea estará operativa y, y estará descomentada. Eso es, lo que, eso es lo que he hecho. ¿Cómo ha he creado la aplicación? Um, la, la última aplicación, la, um, bueno, pues, eso. si te refieres a la última, pues, he hecho un pequeño mapa utilizando leaflet. Es una aplicación que tiene dos partes. El mapa que veis vosotros, que habéis visto, y luego hay otra aplicación en Python que apenas tiene 30 líneas, no, no es nada complicada. Y esa aplicación en Python lo que hace es um, recoger las coordenadas de origen y destino y hacer una consulta a la base de datos. Una consulta un poco más compleja que la que os he mostrado a vosotros, pero no por nada, sino porque estoy creando los arcos um, dinámicos y los estoy utilizando. ¿vale? Ahí está la complejidad, pero bueno, la complejidad, la complejidad adicional, pero es prácticamente la misma consulta que os he mostrado. Y el mapa y la primera parte, la parte del mapa, el frontend, pues es un mapa hecho en Leaflet y bueno, cada pulsación del ratón pues añade un marcador, recoge la coordenada y cada dos coordenadas pues se hace una petición a la aplicación en Python que retorna la, la ruta óptima. Vale, Pepe Mulet. Sí se pueden añadir los costes a los atascos de los atascos uh, sí sí sí sí se pueden si tienes información de los atascos en tiempo real puedes por ejemplo si esa información es pública pues tú la puedes ir consultando y una vez obtenida pues la añades recalculas el coste de tu grafo en tiempo real de acuerdo y entonces pues sí mmm, podrías hacerlo si tienes esa información la puedes recoger Actualizas el coste de tu grafo y estarás utilizando esa información, sí. ¿Hay alguien que la información? Sí. Esa segunda pregunta ya no te la puedo responder porque no lo sé. ¿Y el mismo te, te, te hace más ¿Vale? preguntas más abajo? Sí. ¿Existe algún filtro para rutas de camiones? Bueno, para rutas de camiones creo que, o sea, en la cartografía de OpenStreetMap, no sé si la conocéis mucho o poco, pero todos los elementos están descritos con una gran cantidad de etiquetas, ¿de acuerdo? Esas etiquetas definen desde el nombre de la calle pues a, la, a la anchura, a la velocidad permitida, hay un montón de, de parámetros que definen cada, cada calle o cada carretera. Entonces, para rutas de camiones creo que lo que se tiene en cuenta es eh, cosas como el ancho de, de la calzada, Incluso si hay algún puente, pues es posible que haya alguna etiqueta que defina la altura del puente. Entonces, bueno, sería cuestión de ver cuáles son las etiquetas interesantes para calcular rutas de camiones y con esas etiquetas, pues, calcular el coste. ¿De acuerdo? Sería, bueno, pues, caería en vuestras manos ver esas etiquetas y ir calculando el coste, pues, para el paso de vehículos pesados, por ejemplo. Ay, eh, espera. Román. Román, Román, hola. Todo esto que enseñáis que puede aprender en un En, en Unegis, en el módulo de bases de datos, por lo menos, que es el que yo más conozco, pues uh, puedes aprender a manejarte con el lenguaje SQL. Uh, con SQL, tanto con funciones espaciales como sin funciones espaciales. ¿vale? Pero lo que hasta ahora queda fuera de, del módulo de bases de datos es la parte esta de routing. Pero bueno. Cuando te manejas bien con el lenguaje SQL, lo único que cambian son las funciones. Da lo mismo utilizar una función para calcular la longitud que una función para calcular una ruta óptima. O sea, tendrías la base para entenderlo con mucha facilidad. No verías ejemplos de rutas, pero sí que tendrías la base para, para hacerlo. Sí. Más información idea? te piden. Más. ¿Perdón? Para saber más te piden, creo. Sí. Bueno, yo en la presentación al final os he puesto cuatro enlaces, la verdad es que no, no demasiados, y a partir de ahí pues podéis eh, profundizarlo en lo que queráis, pero es un punto de partida que yo creo que, que muy válido. Muy bien, pues muchas gracias. Uh, yo creo que, bueno, ahora creo que nuestra cartografía ya la podríamos preparar para rutina. Hace falta que nosotros podamos hacer rutina, ¿no? Sí. <risa> Bueno, y también que hay que pensar que si tenemos un coste original, pues podemos obtener rutas muy originales. Podemos, por ejemplo, si en, la, en el callejero tenemos información sobre el grado de iluminación de las calles o de la no iluminación, que sería la negación, pues podríamos preparar una ruta óptima si somos runners si nos gusta ir a correr de noche, pues la ruta más oscura o la ruta más iluminada o la ruta con más sombra o la más silenciosa o, en fin... Sí, Muy bien. cualquier idea sería posible aplicar. Perfecto. Bueno, de momento no hay más preguntas, mientras, por si acaso, aparece la posibilidad. Yo, mientras tanto, recuerdo que esto que, como os dice Laura en el chat, que el webinar lo tendréis disponible en breve para verlo a ver en nuestro canal de, de vídeo. También compartimos la presentación y, si cabe, el archivo para que podáis practicar. También para quien le pueda interesar, os informo también que desde Energía Girona disponemos de un blog donde vamos publicando tanto resultados de proyectos como mini tutoriales o aspectos relacionados con nuestro programa y allí encontraréis por relacionados con este webinar, de hecho, que creemos que también nos pueden interesar. También os informo que en este momento tenemos la matrícula abierta del, del curso de especialización en programación de aplicaciones WebMap uh, Frontend y del que podéis encontrar más información también en nuestra página web. Uh, también antes de acabar uh, os quisiera pedir si podéis contestar a una encuesta de solo tres preguntas que, que Laura, si no os ha puesto ya a vuestra disposición, uh, creo que lo hará enseguida. Vale, esto, pues ya está aquí, vale, entonces creo que, que no, hay, no hay más preguntas, uh, si os parece, pues os dejamos la, la, un momento abierta la, la sesión para que podáis acceder al, al formulario para la encuesta y doy las gracias a tony y también a todos lo, los que os habéis podido conectar, vale, muchas gracias. Merci gracias. Muy mm bien. -hmm. Mm -hmm.